Hola, estoy esperando aprobación por USCIS de una CR1, abril 12 del 2019, y estoy cambiando en mis documentos mi apellido por el de mi esposo. ¿Me afectaría con mi petición en tiempo de espera? Ok, estás esperando la aprobación del USCIS. Ok, bueno, ¿quieres cambiar el apellido durante tu proceso? Lo, lo, lo puedes hacer, pero no te, lo, no te recomendamos. ¿Por qué? Porque ya está registrado en el USCIS con un nombre. Si, si tú te, les cambias el nombre a la mitad del proceso, sí puedes tener un problema, te, se te puede retrasar o, o el USCIS va a decir, oye, no es la misma persona. Nosotros nos, eh, te recomendamos que te esperes, que no hagas ningún, ningún cambio para que no tengas ningún problema. ¿no? Entonces, sí, ten un poquito de paciencia. Ahorita, en este momento, no.